Hey, ¿Cómo están mis gamers favoritos? Estoy aquí de vuelta en un nuevo video para el canal eh, El día de hoy pues eh, Pensaba ya hacer un gameplay de plantas contra zombies aquí Todo relax eh, Que ya me había tardado mucho para eh, volver a subir esto No quiero meter mucho relleno así que Pues quiero jugar ya de una buena vez, ¿no? Mícoles. Eh... <risa> no recuerdo muy bien la última vez que jugué, jugué comentando eso A ver, pero. Espérame, eso sí les voy a decir eh, no, Llevo bastante tiempo sin hacer ningún video comentando Hace rato estaba haciendo un video Pero eh, igual comentando para ver si así me podía empezar a acostumbrar Igual Estaba haciendo video El problema es que con mi teléfono a veces tiene una especie de error En el cual que cuando estoy jugando De la nada se me orienta la pantalla Y eso hace que se me salga la pantalla de juego O el celular reconozca que no estoy jugando Entonces como... Cuando estoy grabando, la, eh, la aplicación con la que grabo solamente va a detectar eh, la pantalla de juego al momento en que, eh, bueno, que estoy en el juego, ¿no? jugando y todo eso. No sé cuántas veces lo he dicho. Eh, entonces, cuando se orienta, piensa que no estoy jugando. Ahí es cuando se detiene la grabación y tendré que volver a empezarlo. Y es un problema que pues, ya, ya he tenido de, desde hace bastante tiempo y no lo he podido solucionar. Entonces no sé si me vaya a ir pudiendo acostumbrando así. O ver si de alguna forma así lo puedo arreglar. Pero pues por el momento solamente va a quedar así, ¿vale? Eh, solamente va a haber por los gameplays uh, así. Hasta que pueda haber quizás cómo le haría para solucionar ese problema. Y eh, pues bueno, ya creo que ya es buen momento de continuar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, esto es normal, esto, esto. Uh, no sé si me vengan bien de estas setitas acuáticas, que luego no las uso. Bueno, lo voy a intentar. Uh, otro de estos. Una bueno, nueva no es rabias mm, Híjole, ¿me vendrá bien la papa? <ríe> no lo sé. Mm, a ver. Voy a ver con uno de estos A ver si no, no me arrepiento Ok, una se por aquí y otro por acá um... Bueno, no hay problema bueno, me tengo que aguantar las ganas de poner esos Ay, un segundo, espere A ver, creo que... No, pues sigue igual No, no hay problema, ya, ya me iré acostumbrando Entonces, pues como les digo, ya quería hacer videos así, comentando. Pero el problema es la privacidad que luego tengo al momento de estar haciendo este, este tipo de videos. Bueno, yo por eso no un zombie. Ah, ya vi, ya vi dónde viene. Ah, pero sí, sí se lo sí lo derrota la de esta setita. Otro por acá. Aquí ya le estoy disparando. Entonces, como les digo, por el momento quizás solamente voy a hacer gameplays. Bueno, más bien quiero intentar hacerlo así puros gameplays comentando. A mejor, Quizás quizás con edición. O con o sin edición, mejor dicho. Quiero probar primero sin edición para ver qué tal. Si es que les gusta o no. A ver... No, bueno, ya... Ah, venía otro por allí. Creo que puedo poner otro... Esto es por aquí. Otro sol. Otra zeta. Otro de estos, y pues la verdad, sí, sí quería hacer videos así, no más que la privacidad es lo que me obstaculiza, ¿no? Ver, otro de estos, otro de estos, otro de estos, a ver, eh, otro acá, otro aquí, otro acá. Vamos pro, progresando mejor dicho. Se me, se me lengua la traba. Por aquí. Ah, bueno, hacia aquí. Pero espero, se, se lo va a comer. A ver si, si lo alcanza por allá a derrotar. Un alma por un arma. Digo, un alma. A ver, otro de esos por aquí. Ya, ahí viene el otro. Carga, carga, recarga, recarga, recarga, recarga, recarga. Aquí okay, ahí está otro. No sé si voy a ir poniendo de una vez estos. Yo, ah, no, yo, yo, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. No, ahí vienen estos. Y otra vez la niebla. No. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Otro de estos, aunque sea para ganar un poquito de daño. Otro por aquí, otro por acá. Quito la niebla de una vez. Ok. Quiero, quiero poner de, de estas... Ah, se me, se me fue el nombre. No, ahí vienen estos. Aquí, aunque haya una moneda, Otros por aquí este chiquito, por aquí otro, otro de estos. Por sé se me venga bien poner esto Otros por aquí. Se lo va a comer, ya se lo comió. Bueno, me dieron moneda un alma por un alma. A ver. Bueno, pongo otra vez esto aquí uh... no. Ya se me olvidó poner otro de estos no, Ya lo puse Acá Llevo tanto sin jugar esto que no me acuerdo muy bien Cómo se llamaban las plantas, ya se me olvidó Que nomás he estado jugando el Garden 2 Y el Garden... Bueno, no, no el Garden 3, el Battle for the World. Al final del video les voy a comentar un par de cositas que pienso hacer aquí en el canal, pero pues por el momento solamente voy a jugar aquí, ¿vale? A ver, aquí el último asalto. Ah, otro de estos, bien. Gracias, van a comer. Ah, este fue el. Ah, sí, fue el único que vino. Así ya que se lo ocho tendió una buena vez. Y muerto, genial. ¡Ah! Aquí vienen dos Híjoles eh, Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate Bueno, ya, ya, ya lo gané, ahí está ¿Cómo se llamaba esta? Uh, frustrella, ¿verdad? Yo recuerdo si era Frustrella, sí, sí, Frustrella Ok, nivel 7 Ok Vale Ah, ya tocan los explosivos a ver, otra vez, otra vez esto... Es que no sé si... Me llevo de estas cosas... A ver, espérame... ¿Cómo se llamaban? Plantas... M Marceta... Se llama... Marceta... Mm -hmm. A ver, me voy, voy a llevar otra vez esto... A ver, recuerdo que te dan... Que te dan un logro... Si es que completas... Un nivel de niebla... Sin... Sin ninguna linterna... Ni nada... Es más, ni siquiera con los tréboles de estos. Entonces, quiero ver si lo puedo desbloquear. Ah, pero, ¿qué me voy a llevar? Vamos a ver otro de estos. A lo mejor uno de los que congelan, quizás. Creo igual otro de estos, ¿no? A ver. ¿Preparando? ¿Listo? Ah, no, preparado. <risa> dije dije preparar. Bueno, me hice las por ahí. No importa, no importa, nivel 7 Otro de estos, otro de estos A ver uh, Vieron, vieron que... como una especie de transición, algo así Y es por lo que les dije, mi celular tiene una especie de fallo En la que se, la pantalla se, se orienta así de la nada Y el juego, de, digo, mi celular de, de, de, de, de, detecta que no, no estoy jugando, entonces... Eh, deja, deja de grabar, es el problema Pero pues bueno, otra vez vuelvo a iniciar otra vez ah, lo A ver... Ese problema antes no lo tenía, no, no sé por qué uh, ¿Dónde vendrá? Cuando viene en la parte de arriba se puede identificar Pero ahorita que viene abajo no se ve Bueno, en alguna parte de abajo, no sé Ok, ahí viene Otro de estos, otro de estos Nada más que como no me, no me puse ninguno Para poder quitar la niebla Me atreví Para hacer ese, ese simple logro A ver si lo puedo conseguir al final A ver Otra vez de estos, ¿dónde vienen? allá aquí arriba Ok Me siento un poquito raro jugando un, un jueguito para móvil O celular, como sea que le digan Porque ya estoy acostumbrado a jugar así a juegos Pues para Para consola, ¿no? A ver, otro de estos Legis le le suscribanse chicos De una buena vez <risa> Bueno, era ser que lo digas De todas maneras, no, no creo que cualquiera haga caso, ¿verdad? A ver Oh, moneda Genial <risa> ¿Dónde? Aquí me entretiene más este el plan vs zombies 1 que el heroes hace rato estaba haciendo un, un, hace rato estaba haciendo un video de el heroes pero como siempre por problemas de mi celular pues no se grabó no se grabó estuve grabando allí como más de 10 minutos comentando y resulta que no se grabó y cuando me di cuenta pues estuve hablando a la chiripa no a ver. No, no, esto no. Ah, todo, ah, ya, ya, ya. A ver, tengo que tengo que empezar a poner plantas en el en el agua. Pero ¿cómo le ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen aquí? No, no, no, no, no, no, no, no. no, no. Uno lo congelado, congelado, congelado. Uno por aquí, otro por allá. Ah, no, no, vienen, ah, no, bueno, no importa. Todavía no viene la primera bandera. Otro de estos por acá Vale ¿Dónde le están disparando? Ah, no, ya, ya, ya, vi están disparando? No sé dónde están disparando Pero están disparando A ver, una no, no es por allí uh, ¿Dónde puedo poner? Voy a pasarla, ahí se va Creo que por acá, vale Intento moverme lo más rápido que puedo. Ok. Uno por aquí, vale. Ahí nos bueno, prenderían de. Venían creo de esos como mineros, ¿no? Es que les digo que llevo bastante tiempo sin jugar esto y se me olvidan el nombre de los zombies y de las plantas. A ver otro por acá. Aquí, una moneda. Y acá Ok, primera bandera Bueno, lo tengo todo controlado A ver, por algún lado deben de venir seguramente los Estos como mineros Ahí está Ahora dónde um... A ver, esperen. Voy a poner 12 en cada una de estas filas a ver, ya tengo otra vez haces. Creo que yo no puedo poner. Es que no, no se puede ver nada. A ver. Todo nomás para intentar conseguir un simple logro. guau. Wow. Ah, mira, ahí ya, ya, ya está el minero. O sea, en Garden 1 y en Garden 2 pasamos... Bueno, aquí pasamos de minero a un ingeniero. Wow. Vale Si a veces Como que me detengo al momento de estar comentando Pues es que no se me ocurre mucho que decir Recuerden que pues No acostumbro a comentar A ver ¿Dónde puse? Ah, la puse por acá una repetidora se me hace Entonces la siguiente debería ir aquí Ok, otra Por aquí no creo que sí otra repetidora por aquí me han dado monedas me habrán dado monedas no recuerdo por algún lado bueno voy a, a ver los voy a congelar todos no sé quién a quiénes congelé pero los congelé ok más soles a ver dónde uh, Aquí otra repetidora. Me estoy divirtiendo, honestamente. Um, aquí. Alguien se tiró al agua. A ver, también voy a poner repetidoras aquí. Sí. Por aquí creo si van a venir bastantes zombies por la piscina. No, ya llegó. No, no, no, no, no. No te lo comas, no te lo comas como. como. Derrota los derrota, bien, bien, bien. Ah, congelados. Ah, ya es la última. A ver, espérenme. Quiero poner otro guisantrollador allí, y rápido. Un sol. Gracias. Rápida, recarga. Ahí está. Ah, se aparecieron allí.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 congelado ah, se está tardando mucho bueno ya me está me dieron la calabaza Ah, pues bueno no hay problema ahí está mi, mi logro se ciega conseguido completa un nivel con un nivel con mucha niebla sin usar plantas ni planternas trebo, ni treboladores y pues sí técnicamente no no sé ninguno genial me voy a echar un último nivel. A ver. Ah, el saltarín de este. Uh, bueno, a ver uno de estos, otro de estos. Esto para bloquearlo. Las calabazas... No creo que me vengan bien ahorita. Un trebolador. Uh, tal vez algo para congelarlos, ¿no? No, no, no para congelarlos, no. Una repetidora. Ya no hay... Ya no hay de, de esos mineros... Mmm, ¿qué podrá ser bueno? ¿Carnívoras? Si es que se pegan a las nueces de estas, no, no creo. Ay, que desde sean difícil! Bueno, un, un, un congelado de estos. A ver qué tal me va. Preparado, listo, planta. Ok. Uh, primer sol. Ya, ya van a aparecer. Ahí vienen. Otro por aquí. Um, Pero dónde vendrán? Ok, vienen allí. No veo bien los movimientos. No, mi audífono Moví mi audífono No sé si se escuchó en el video Probablemente sí No, ¿para qué gasté eso? <risa> bueno, no importa ¿Tú me Puedo conseguir más soles Chiripa Ándale Ahí vi dónde vienen ¿Dónde puse otro de estos? Por aquí no, no, no he puesto moneda, bien aquí, otro por acá es que también si sí tengo que poner luego en el agua porque luego vienen y no sé ni a qué horas ¿cuál están pegando? Ah, vale, aquí arriba voy a poner otra de estas mm, aquí abajo por aquí, por acá voy a quitar esto de una vez no sé que ahorita va a volver a aparecer Otra estas y otra estas No sé si comentar babosadas Para que ustedes no, no, se, me, no se me empiecen a aburrir demasiado A ver Tiene caracono, pero ¿cómo le hago? Espérate, espérate, espérate. Un alma por un alma, no siento Nos siento de ata solar, discúlpame ¡No, baches! No, no, no... ¡No! y ¡Casi no le pe... ¡No! ¡No, espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Uy! Así ya, ya, ya, ¡No! No sabía que iban a venir... A ver, ¿dó ¿dónde los pupo...? Bueno, creo que ya sé dónde... ¡Ahí viene otra vez la mierda! ¡Muérase! Eh! ¡No se muere! ¡No! Ok, ya Voy a quitar esto, esto, esto Luego esto Voy a Poner esto y ya vienen estos A ver, espérenme Otro sol, bien Rápido, congelate, congelate, congelate Bien Es que también pueden venir por aquí Por el lago de este en cualquier momento A ver otro Por aquí Ahí vienen los del lago igual hay okay, una moneda Igual Ok, siento que esto se me está poniendo feo Pero bueno Okay. Ah, otra vez la niebla Ah, pero que voy, voy a... empezar primero a poner de estas congeladas A ver... Otra vez por acá No, lo quité... Ah, ya Ya, ya, ya, está todo bien aquí, ya puedo quitar esto... Ah, no. Iba a decir que ya podía quitar la niebla, pero ni soles tenía. Ok, Ah, ya es la última. Pues fue muy rápido. Ok, vale. No, es que también vienen por aquí. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, rápido, rápido, no, por aquí, no, por aquí, no, por aquí. Ya me cargo el payaso. No, ya me cargo el payaso. Detente. A ver. Ay, ¿cómo le voy a hacer? Ah, no, bueno, vale un, una nuez. Ahí está todo bien. Ay, por un momento creo que ya... Iba a abrir chile, pero no Bueno, eso ya ni me hacía falta Pero lo hice Un solo más Es verdad No, no he puesto repetidoras pues ahí está, aunque sea una Ahí está, ya gané Pues bueno, no fue la gran cosa No, ya voy a llegar a 20.000 monedas pronto Desarmar cosas Que no sé qué cosa Voy a jugarme un último, vale un último nada más Uno de estos, otro de estos Otro de estos mm. A ver, esperen A ver El zombie con globos Sobre el terreno, dureza especial Debilidad, cactus y trebolador Entonces si ¿sí pasa las de estas nueces Ah, pero de este no Eso significa que entonces que te tener esto Um, a ver, voy a intentar con una de estas. Um, ¿Qué otra cosa? ¿Un congelado me vendría bien? Um, no, yo digo tal vez un explosivo. Ah, no, no, no. No, no sí. Um, Podría cambiar el explosivo tal vez por el cactus y que explote el globo, ¿no? Mmm... Um, no lo sé A ver, lo voy a intentar Vale, silla ¿sí de rápido Otra Ay. Otra vez se me hizo como la transición de esa Pero no hay problema Solamente me voy a echar esto ya, ok A ver Siempre se, se inicia de, de la misma forma Nunca pones una planta en otro lado Otra en esta, siempre igual Ok, vale Mm. Otras por acá Vale Esto va a tardar un pequeño rato quizás Otra más Ay, Más por acá ¿Dónde vienen? Ah, ya vi. Ah, por acá. No sé si empezar a poner nenúfares. No, yo creo que me voy a esperar más. Otro por acá. Más soles. Chiquitos, pero soles. Ah, ponte. Ah, ok, Aquí. Creo que los voy a poner hasta atrás, supongo. Uh, otro de estos. A ah, recarga, ya. Yeah. Otro más. Yo sepa, también los del globo vienen por el agua. No, manches. No, no, no, solo tengo dos. Nah, no. otro más. No, también viene por arriba. No, ¿A dónde voy a poner los cartuchos? Bueno, una línea enfrente de los de las de estas setas. Ahí viene la niebla otra vez. A ver otro por cuerpo. No, carga. No sé si hagan falta los... a estas setas. A ver, otro por acá. Ah, me gasté los dólares. ¿Dónde viene? Vamos a, ponerlo a un lado. Ay, me tengo que apresurar. ¿Dónde vienen? Ya de donde sea. Quiero quitar la niebla un solo, ahí está Ya vienen por el agua Del agua creo también tengo que poner bastantes A ver, un segundo No, así Así yo creo Y ahora, enfrente Los cactus Voy a quitar este nada más Y poner este Otra vez la niebla A ver, quiero Mejor poner los cactus Los cactus O las cactus No sé que sean aquí A ver Otra vez por acá No, me... Bueno Me gasté soles poniendo Una seta de estas Cuando en realidad quería poner un cactus por aquí ah ya ya lo completé a ver voy a quitar primero la niebla ahora voy a empezar a poner de las de estas a ver híjoles yo creo que si voy a poner Humocetas aquí no no no no no no no no no no no no no no no no no rápido rápido no no no Ah, viene por arriba y por abajo. Mm. A ver. Bueno no, no está lleno tan mal esto. Ya llegaron otro de estos. Es que estos sí se tardan en morir. A lo mejor y sí si me hubiera puesto algún congelado. No. Y los globos Bueno, no está yendo tan mal esto Aunque sea a ver, Voy a quitar la niebla de una buena vez Todo esto, como esto No se murió por fin ese caracubo más soles En cualquier momento igual y viene otro caracubo Todo, pues todo relax A lo mejor y pongo más cactus Cactus, mejor dicho mm. no, Yo digo que sí Voy a quitar algunos de aquí Es que siento que va, van a medir más de, de aquí en medio Bueno, en la, en la piscina Cargo el payaso No quería... vale. yo preguntándome que dónde iba a poner los cactus y de repente me acuerdo pero también es buena idea que ponga nueces supongo yo, quizás más cactus y ya viene más caracuboso y lo malo que se tardan esos en morir. Un cactus, la niebla. Vamos no, a ver si se me recarga la nuez. No, también sí tengo soles. No, no tengo muchos. No. Soles, por favor. No, corre. Ya se va a morir. Pobre homoceta Ya por fin lo logré poner Mira, Otra vez la niebla Pero aquí no creo que haga falta Que, ponga, que use esta cosa, ¿verdad? Creo que no A ver, voy a, voy a poner otro de estos Donde vienen gatos? Digo, ¿dónde, ¿Dónde vienen, vienen los globos? Ok, vale y No creo que haga falta ¿eh? Pero pues ya lo hice no sé qué está pasando, a ver ah, el caracobo, se tarda mucho en morir ya casi ya, ahí está, por fin Hola, soy tu madre. Ven a visitarme un día que nunca vienes. <risa> y déjate la puerta abierta y el jardín sin plantar. Atentamente, mami. No los zombies, no me digas. Obviamente, obviamente no, no es un truco. Wow, genial, impresionante. Bueno, me gustaría. Anyway, <risa> me gustaría jugar el último nivel, pero siento que el video solamente se alargaría más. Este, Voy a comentar un par de pequeñas cositas. Este, primero más que nada, ahorita pues, como ustedes vieron, simplemente fue un gameplay de plantas contra zombies, obviamente pues el 1. Pero en el siguiente video, este, ya, bueno ya había hecho un video que tiene que ver con videojuegos, obviamente. Es que digamos que en el canal voy a tratar de hacer una pequeña técnica, la cual va a consistir en que, digamos, van a ser dos videos relacionados con algún videojuego, o videojuegos, los que sean. Luego de, de esos dos videos seguidos va a haber algún video que tenga que ver con dibujos. En el canal pues suelo subir, bueno no, no suelo subir tantos videos que tengan que ver con dibujo. Y después de ese video va a tocar otro video, pero eh, el, el próximo video va a tener una temática al azar, o sea un, un video random o algo así, un video cualquiera, no lo sé. Puede tocar, no sé, videojuegos, otro dibujo tal vez, lo que sea, pero el punto es que sea al azar, ¿no? Y pues bueno, no les puedo decir mucho bien como esto, pues. Me no, gustaría igual, tener tener un guión para poderles comentar todo esto, pero de todas maneras, no todavía no, no siento que estén preparados para esto. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Suscríbanse para todo esto, quién sabe. Bye. Pues bye.